Pues, eh, buenos días, eh, estamos en la firma del convenio de colaboración entre el Foro Nuclear y el proyecto de europeo ECO. Y desde el propio proyecto, yo quiero manifestar a Antonio la satisfacción que tenemos de que os integréis en nuestra comunidad de aprendizaje eh, que estamos llevando a cabo con muchas instituciones que apuestan por un conocimiento abierto formar a la ciudadanía con otro modelo educativo que está demandando la sociedad del siglo XXI. Entonces, bienvenidos a, a nuestro sí, bien. proyecto y, y después de la firma de este convenio que vamos a realizar hoy, vamos a contar con un MOOC, vuestro propio, que va a ser realmente un lujo para el proyecto europeo. ECO. Muchísimas gracias, doctora, por eh, palabras. Gracias por pensar en el foro y por se en cuenta para, para este nuevo proyecto. Para nosotros, la, el tema de la formación es una de las columnas fundamentales de, de nuestra actividad. La locación, el mundo de la educación, el mundo de la juventud, para nosotros es básico. Y tener el, el apoyo de la NET a través del proyecto ECO de significa y, y, no solamente un espantajo, sino también el abrir la posibilidad de que podamos llegar a muchísima más gente y que podamos acortar esa distancia que existe entre la percepción y la realidad dentro de la humanidad. Muchísimas gracias. Gracias. Pues entonces pasamos a la última que Ah, se cayó. Tenemos que finalizar en cada una de las en, ¿no? sí. en cada una de las sí. personas. Sí. La verdad es que es un placer eh, contar con colaboraciones. Me lo ha dicho muy fácil. Me ha sido muy fácil. La verdad <ríe> se llama muy fácil y muy rápido. ¿eh? Y estoy encantado. Gracias. Pues esto va a ser el inicio, esperemos, de una colaboración muy fructífera entre ambas instituciones en este proyecto que para nosotros es tan importante. Y, y presumimos que muy importante también para, para la sociedad, ¿no? Yo creo que sí. Porque es, que es sí. el tema que tenemos que darles a... Esa el, el tema energético, el tema de cambio climático y el tema, digamos, de economías bajas en carbono, creo que se va a poner muy de moda. Y ahí yo creo que la energía tiene más de moda. Y eso es bueno, y es trascendente para toda la sociedad. En Así, los próximos es. Años. Así es. Eso pretendemos. Gracias. Sí, bueno, pues, Gracias. <risa> Gracias, más firma. Igualmente. Muy bien. Igualmente. Muy bien.